Quiero extrañablemente a mi patria y la amo más que mi vida. Chilenos. Vean lo que se común. Cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia